Larga y la muerte que me espera El dolor dentro de mi alma Se refleja en mis ojeras Tanta mierda que desgasta, girl Ya nada nos quiere Estás el agua dentro del party, Vuelvo loco cuando mueves de party Voy tan nerio derramando sangre Pero bello estoy fantástico Mi cuerpo volado de tanta mal y Tu cuerpo lleno de tanta maldición Tu labio rojo like color Ferrari Me hacen perder ante la tentación Si y terminamos a nadie no te adentro del parido. vuelvo loco cuando mueve ese party Voy tan herido derramando sangre. Pero bello estoy fantástico. Mi cuerpo volado de tanta maldición, Tu cuerpo lleno de tanta maldición. Tu labio rojo like a Ferrari. Hacen perdor durante la tentación. No sé qué pasa en esa fiesta, pero te estaba buscando a vos Pero todo lo tengo alerta, y eso es que solo somos dos Y si yo quiero que sea mi nena, entonces baby vámonos Saben cuándo llego a la fiesta, entonces se descontroló Y más, vámonos ya, baby sabe que yo siempre llegué Y más, me piden más, yo nunca van a saber por qué Con sin lealtad, hablan peca y no saben por qué Dan un trago más y no recuerdo qué pasó ayer Tengo voz en mi cabeza pero yo no le hago caso Sigo en fiesta y sin fiesta Nunca Ella reza, siempre reza Mucha molia en mi sistema Veo colores en mi vaso Y, y más, vámonos Baby sabe que yo siempre llegué Y más. me piden más Ellos nunca van a saber por qué No sin, sin lealtad Hablan feca y no saben por qué Dan un trago más Y no recuerdo qué pasó ayer Y no recuerdo qué pasó ayer